pongo? ¿Y ah, qué ver, tal? ¿Y qué tal Federico? Estamos arrancando desde acá, desde el Club Tapiales. A ver, estamos haciendo pruebas unidas ya se empiezan a sumar, pero qué cosa loca. Che, qué rápido, qué rápido que se suma la gente. Muy buenas noches, acá tenemos a los queridos amigos de, de Juventud de Tapiales. Está bien, está bien. Y para acá está la gente de Chacarita. Exactamente qué hora es, Federico. Hoy no vamos a tener el, el, el reloj electrónico porque no funciona, así que los árbitros van a colometrar y van a controlar las demás necesidades tiene un partido entonces acá vamos a encontrar al club Juventud de Tapiales un club fundado en 1929 que se enfrenta al club atlético Chacarita Junior un club nacido en 1905 por, la, ter por la tercera ah. fecha de la división C de Futsal AFA, el local viene de dos, de dos eh, partidos en pérdida el que transmitimos acá con Metalúrgico, y después visitó a Caballito y también perdió. ¿Y Así que esperé. Chacarita? Y Chacarita eh, perdió con Metalúrgico y creo que empató el otro partido. Así que Metalúrgico le ganó, ganó esto a dos, estos sí. dos equipos, pero me dijiste que, que perdió. Ayer Metalúrgico perdió con Unlam, 2 sí. a 1, 3 eh, a 1. Y Hurlingham empató 2 a 2 con Ferro de Merlo. Así que vos querías ver futsal y que estabas enloquecido todo este tiempo. Ya está, se terminó, estamos todos de vuelta. Vos, yo, en tus cosas, en la calle, en la educación, en el trabajo. Se terminó, entre todos nos cuidamos. Ahora a jugar, a trabajar, a estudiar y acá a divertirse. ¿Por dónde vas a ver futsal? Si no por la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Esto que vos estás viendo bien con quienes están colaborando de ¿Quién? la zona, contá. Sí, muchas gracias a todos a todos los comerciantes de Tapiales. Ahí mi papá ahora va a decir, esto está eh, promocionado por las siguientes personas. Está promocionado por Encendido Futuro en avenida Crovara 4159, la Tablada, arranques, alternadores, batería y génese. Y si vos querés pintar, aprovechás que todavía quedan días para pintar. Andá Pinturerías, Tokio, en Casa Central, Avenida Bulón Surmer, 1425, de acá mismo, de Estatiales. Y si vos tenés un auto y querés temas de carburación y encendido y GNC, andá GNC Luro. Todo sobre GNC, instalación de equipos, reparaciones, oblea prueba hidráulica, en Avenida Crovara 602, en Villa Madero. Y si tenés hambre las mejores facturas las encontrás acá Panadería, la única princesa de funes 232 en la tablada abierto de lunes a lunes de 8.21 y para vestirte Saori Lencería, ropa interior para grandes y chicos los mejores precios, envíos a domicilio sin cargo, síguenos en Instagram y en Facebook en arroba Saori, bien bajo Lencería y sí este es el ambiente que se respira Usted se vive en el futsal de la Asociación del Fútbol Argentino, en su división C. Nosotros te lo dijimos el año pasado. Este año íbamos a salir a pasear. No nos íbamos a quedar solamente con los equipos de Hurlingham, a quienes le mandamos un saludo, pero entendemos que ya promocionamos un montón. En algún momento estaremos por ahí. Pero a nosotros nos encantó el futsal. Entonces queremos ver más equipos, más clubes, más tribus, más formas de jugar por eso estamos acá y quizás el fin de semana que viene estemos con Vélez, vamos a ver pero vamos a pasear por todos lados a Chaca también vamos a andar dando vuelta y vas escuchando acá está el entrenamiento y el precalentamiento de la gente de Tapiales está bien, está bien, acá está bien. la gente de Chacarita y vamos a ver quiénes son los convocados Fede, pasame tu papel. ¿Quiénes son los convocados de Tapiales? De Tapiales... Lucas Crespo, Diego Salerno... Entiendo que son los arqueros... Iván Doria, Iván Menoni... Lucas Paez... Mauro Rein, Con la número 20, Gonzalo Cárcamo... Con la 19, Fernando Bacón... Con el 3, Facundo Gómez... Con el 17, Fabián Rueda... Con la número 10... Jonathan Ojeda... Con la 7... Brian Vela con la 9, Agustín Pérez con la 16 Tomás golpe y Federico te dice quién está convocado por Chaca. Bueno, Chacarita el número 3 Bruno Sánchez, el número 4 Fernando Ortiz, el número 5 Olmedo, el Kiki Olmedo, el número 6 Gonza Hernández, el número 7 Mauro Leguiza, el número 8 Alan Ortiz, el número 9 Olmedo, el número 10 Dylan, el número 11 Nico Roldán. El número 12, Juli Manduti El número 14, Medina El número 18, Michael Roldán El número 19, Usiel Montanares Y el número 22, Alexis De Martino Y como siempre, vinimos hasta acá rápidamente De Urlingan, acá de esta zona Vinimos rapidísimo ¿Dónde, dónde me dijiste que está jugando Chaca de local? En, Al, acá. en Alvear va a jugar Chaca de, de local Algunos partidos y después creo que va a volver al GB Sport, que es acá en San Martín. Ah, mirá. Bueno, y nosotros en alguna ocasión estaremos viendo a Chacarita. Vamos a ir dando vueltas por todas las canchas, que esto nos gusta a nosotros. Y por supuesto estaremos acá siguiendo a Tapiales. Vamos a transmitir a Vélez también. Sí. ¿Lo dijiste? Sí, que el domingo que viene. Sí, capaz, era, el fin de semana que viene. El fin de semana. Que para ahí ellos, porque hoy jugaron de local... Así que la próxima toca de visitante. Vaya a saber en dónde. Y en alguna época, ¿te acordás? Durante dos años. Los ¿Te acordás? Animales, ¿Te acordás cómo nos divertimos? Y bueno, este, todos ya saben de nuestro gusto particular. De vuelta repetimos. encendido futuro. Tranquilo, avenida, uno por uno. Uno por uno. Futuro, Ahí va. En avenida Crobará, 4159 de La Tablada. Ahí que tenés alternadores. Arranques, baterías y GNC. Yo te digo, todavía es tiempo de pintar. Entonces, ¿dónde vas a ir? A pinturerías Tokio. En La Casa Central está en Avenida Bulón Surmer, 1425, de acá, de acá, de acá. Sí, sí, sí, de acá de Tapiales. Después carburación, encendido y GNC Luro. Todo sobre GNC. Instalación de equipos, reparación, obleas, pruebas hidráulicas. En Avenida Crovara, 602 de Villa Madero, y tenés hambre, y claro, no bueno, todavía es temprano para cenar. Entonces, chiche vamos acá a la única princesa, a la panadería, acá en junio, 232 de la tablada, y vas a comerte una. El punto más alto en panadería, acá en la zona, abierto de lunes a lunes de 8 8.21, y finalmente para, para vestirte, Saori Lencería, ropa interior para grandes y chicos, los mejores precios, Envíos a domicilio sin cargo. Seguimos en Instagram en zaori-lencería. Muy bien, muy bien. Y ahí están los árbitros. Estamos esperando Muchas por el local. ¿Están maquillados los árbitros? ¿no? Sí, recién estuve hablando con ellos. Y ah, mira, anda el tablero. Ah, Nos dijeron que no andaba el tablero. Bueno, anda el tablero, buenísimo. Ahí está la gente, los, los chicos de Chaca. Y estamos esperando al local que va a salir por esa puerta que está allá. Como siempre nos reciben. Ayer a la noche, yo también, estuve de vuelta por acá por Capital, me fui a un club de barriga, el club de la Razábal. ¿vale? Fui ¿Qué fuiste a ver a la Arrazábal? Fui a escuchar tres murgas de estilo uruguayo. Una de, una de Villa Crespo, espectacular, algo de broma se llama. Otra que era de dónde, era? de Villa Madero, no me acuerdo dónde. Y después una que es de ahí del club, espectacular. Terminaron todas las murgas tocando en la calle. Apareció un patrullero con la lucecita, pero hizo chaucito, con la mano se fue y uno se bajó para escuchar, pero espectacular, pasamos 10 puntos, pues son los clubes de barrio de Capital Federal, del Gran Buenos Aires, que siempre tienen esa postura. que yo, yo llegué y el que estaba haciendo el chorizo, el que estaba en la parrilla, vos podés creer que era de mi barrio, en Malvin, de Montevideo, y le digo, ¿dónde naciste? Pues yo pues si no puede ser, estamos, somos como la mugre, estamos por todos lados, dijo uno. Lo pasé muy lindo y les mando un abrazo a la gente del Club Larrazábal, la eh, los felicito Invito a todos los clubes que también desarrollen los encuentros culturales con artistas de barrio y ahí está saliendo el local. Saludos a su público. Hola, acá está, está. Esta es la hinchada de Tapiales. Y dentro de la, de la gente de Chaca también tenemos conocidos que son de Birmingham. Que van pasando y si no puede ser, hay gente de Birmingham en todos los equipos futsal, loco. Sí. Bueno, mostramos un poco acá a los chicos de Tapiales haciendo la parte de precalentamiento. Ahí va la señora, acá total. <risas> Tiene un drama en la vida esa mujer. Y acá está Luis también, ¿eh? Acá está Luis, el presidente. Venga, Luis, salúdenos un poquito. Ahí estuvimos pasando las publicidades, que de Luis. Sea con bueno, Luis, una, una dedicación a, a la gente de su club que está escuchando. Un saludo. Buenas noches, presidente de Tapia? bueno, Buenas noches a todos. Esperemos tener una buena jornada. Y bueno, suerte para el Cultural. Muy bien, muy bien. Gracias, Luis, por la atención. Eh. unos capos totales. Ahí están haciendo el sorteo, los árbitros, los, los capitanes. Partido tempranito, 8 eh. y media. Tempranito, en casa hay. Llamo a cena. comer. Y en casa hay. Hay empanadas, si no, no. Eh, si no está Julio. ¿Dónde está Julio? No sé, digo, siempre está Julio. Julio, ¿dónde estás? No, todavía no entró. Yo lo capturo enseguida. Y nosotros venimos rapidito. Es autopista del Oeste, General Paz, vas a la derecha, Vas hasta el fondo, la Richeri cruzas el peaje, te bajás y ya estás acá en cinco minutos. Exacto, salimos a las 7, 7 de la tarde y llegamos oh, a las 8 Y lo que pasa es que estaba un poco, eh, estaba cargada, un poco cargada Estaba un poco cargada, por esa hora vuelve mucha gente a las distintas localidades Tanto Capital Federal como Gran Buenos Aires Porque de repente la gente pasó un fin de semana en familia, en otros lugares Pero nada que ver, después 10 puntos, todos llegamos hasta acá Ya lo conocemos de memoria, no sé cuántas veces ya lo vimos acá Tendríamos que contar ya es, como, ya es como nuestra casa. Ya es como nuestra casa. Aparte, en general, cuando ¡Luca! venís acá o a cualquier cancha, eh, nos reciben bien todos. Ya no importa si es local o visitante, porque tenemos amigos en todos los clubes y sobre todo ¡Luca! gente de Urlingan, que es tipo de looping, lo ¡Luca! todos Claro. Impresionante. ¡Luca! ¡Luca! ¡Luca! El deporte de URMINGAN en todos lados. Su salida a todos los deportistas y las deportistas de allá de Durnigan los queremos. Bueno, esto va a arrancar, señores. Acá está el árbitro, que también está maquillado, peinado. El árbitro para salir. Se mató, se mató de la risa. Claro, vamos a correr un poco la silla para atrás. Así no en broma a los jugadores. Un cachito. Ahí está. Porque él se ve que vino a, vino a correr un poquitito el árbitro. Saca el local... Con el número 7, en la camiseta te doy los papeles para vos, dame que te tengo el otro abierto, yo. ¿Quién mueve? Bien. ¿Quién mueve? Mueve Brian Vela. Después estamos con el número 2, Lucas Páez, acá. Así. El 11. Mauro Rein. Y el número 1, Luca Crespo. En el arco. Y por Chacarita, ¿qué tenemos? Los números, cantándolo por el Número 22. Número 22, Alexis de Martino. Es el único que vi, pues. el número 10: Vilan Rebuti, que es el capitán. Después, justo están de costado y no le veo los números. Pues ya, ya los voy a enganchar. Ahora, Ahora, cuando empiecen a jugar, Alexis de Martino, que es el arquero de Chacarita en este primer tiempo. Que ya se va a largar, se apagó. El... Ay, no, tenemos, no tenemos, Va controlado por el cronómetro del árbitro, está controlando, y viendo a todos los jueces. Un puesto allá enfrente, charlando con los bancos. Está todo bien, mira para atrás, todo bien. ¡Comenzó! Así que querías ver Futsal. Lo estás viendo por la hora de Urlingan Deportes Arranca. Olmedo. Sacala. Bien. Ya es lateral para Chaca. Arrancó bien la visita. Medio dormido el local. Primera jugada. Olmedo. El disparo se salva, se salva, se salva Tapiales. Esto un poco, recién arranca. Poco la tengo. Acá, acá. No, acá, cerca. Pero yo puedo hacer así. Gracias, gracias Federico. Instrucciones de movimiento, porque tenemos un espacio reducido. A ver, a ver, recupera la pelota. Le está costando salir a Tapiales. Tiene una marca muy cerrada. La pelota se va. Va a ser saque de arco para el Chacarita. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Este es el, el número 9 de Chaca Olmedo, que está participando y tanto quiere tomar la pelota nueva. Con el arqueo, logra frustrarlo. Con esta, con esta. chicos. El remate de UPA. Dale, dale, dale, yo le manejo. Bueno, acá estamos con el ataque. ¡Uuh! ¡Qué en el palo! Se salvó Chacarita, ya responde rápidamente Bien, bien la vuelta, bien la vuelta. La vuelta de Agustín Pérez. Aquí en el Mauro Leguisa. Se la pasa número 5 que es Kiki. Este es Le Guisa, el 7, el 5 es Kiki. 22 bueno, a 22 Bien marcado, bien marcado de Lucas Paez. Salimos con Lucas. Y la gente se suma es una cosa lindísima ver los estadios con gente todos pagando y aparte entrada donde todos pagan entrada todos colaboran con los equipos que juegan de local más niños corriendo mucha gente incorporándose a la transmisión ahora es un corner tira pega ay ay ay ay justito en el borde saca Agustín Pérez eh, cerró el gol de Tapiana. Olmedo, el 7 en Leguisa. Olmedo y Leguisa siete. el 7. El 10 es Dylan. Olmedo, Leguisa y Dylan es la delantera de Chaca. El 22 Alexis Martínez saca con Leguisa. No, muy bueno, muy bueno. Ah, que me han Muy bueno, muy bueno. A ver, acá eso le pregunto a la gente <risa> del público. <risa> Lateral para Chaca, que fue pegado una mano sin tener. Delantero, ahí salió, lo atacó con el taco, se le fue. Tienes el 7 de. El 7. Vos tenés que estar ¿eh? con los nombres. Brian Bella, Brian Bella. Eso, vos estás con los nombres del local. Brian Vela. Vos estás con los nombres del local, yo te conozco. Sí, los sí. Los sí. Los sí. Ahí sale el local. ¿Con quién? Con el 11. Con Mauro. Ahora, tira con el 7 con Brian así que tenemos al 7 al 11 del local y al 2 y al número 9 que está allá ahí es que va a marcar ese 9 nos gusta mucha velocidad, mucho juego, mucha marca sin falta por ahora se le escapa ¿no? Chacarita el lateral para el local va a jugar me dice que vaya para adelante el otro dice juega mira atrás yo te digo que por lo que de cómo juega Chacarita es un equipo con el que no te conviene Ataca, va a buscar la ayuda, pero cruzó en un lado. Sí. Pelotazo a la cámara directo, es la primera vez en año que recibimos un pelotazo a la cámara sí. directo. No pasa nada, y acá seguimos estando. Está esperando, pero la pelota se va recta muy rápida arrancó bien Chacarita ahora le emparejo Tapiales ¿eh? le está emparejando Tapiales y... algo muy común en el futsal es el comienzo con desgaste físico del que, te, del que te ataca pero que no se puede sostener hay que empezar a dar la jugada así para atrás ahora a intentar un tiro en la mano es lateral para la visita que en un ataque en un ataque rápido con mucha gente en un rebote se encuentra sí. con el gol pero bueno eso es lo que tiene de futsal lindo que no te puedes descuidar ni en el mínimo y además está bueno porque se abrió el partido se viene chaca de vuelta La chaca que saca del lateral La pelota cruza por delante del arco del local Se va afuera El 6 Iván Iván. Y el 3 Facundo Iván con Facundo El 8 El 8 con, con Iván no tengo ocho. No tengo ocho. Será si nueve entonces. Yo no lo veo bien, el. El número muy chiquito de poner a las camisetas. ¡Ah, no! atrás no hay muchos espacios ¿eh? está todo muy marcado uh. ¿Tiró? se pierde ¿eh? el empate con una pelota Iván Iván Iván en el rol Alexis Fernando. Alexis. Alexis Martino, que, es, que con... el es el arquero la tira afuera la pelota, el saque de arco. Luca, Luca. Luca. A ver, a ver, a ver, a ver. A toda velocidad. Falta Iván, falta Iván. Falta Iván. Gana Chacarita 1 a 0. Esa pregunta la hizo Paula Rein. ¿Cómo andás, Paula? Gracias por mirarnos y gracias a todos los que nos están mirando y que nos mandan saludos por todos lados. El número 4. Fernando Ortiz. Fernando Ortiz. Venga no, con Roldán de vuelta. Otra vez, así se tiene que encontrar porque si no acá hay poco espacio. De el 19. Pero a Fernando. Tenemos el 19. Fernando. Uno, con 3. Facundo. Que, que Facundo. Y acá tenés el 4. Acá tenés a Ortiz. No con el 9 sí, Olmedo, que sí, también lo sí, vemos sí. ahí. Lo podemos... los Olmedo es el 9. El 8 es Ortiz. El 11 eh, es Rolde. Tenés los lo, lo lo dos Ortiz. Sí. Tenés Alan y tenés eh, Fernando. Fernando se quiva la va a patear ahora. A ver. ¡Pumba! Yeah! Eh, y... de Luca! Corner. Ahí entra <tú> ahí está, el la carita número 5. Entra Kiki El número 5 ah, es Kiki vamos, vamos. Un partido muy rápido con Muy pocos espacios Para jugar Marcas muy cerradas Así que es ganarla, alargarla, lo más rápido que se pueda, tratar de encontrarse. Ahí lo ven ustedes, cómo es que se sigue desarrollando el partido. Dila sin pelota. Le o sea, dice que fue sin pelota. Y le pide algo más, más duro, pero bueno, estamos acá con el, a Adila, hablando el capitán de Chaca, hablando con el 1. hacia atrás, como yo le dije, partido donde hay pocos espacios, hay que hacer muy rápido, la poco tiempo, a largarla y no generar una en porque se te complica, mira, uh, muy buena. Muy buena la Partido muy muy muy parejo entre los dos. Mauro, Mauro quería tirar el caño, no pudo Estamos con Iván Menoni en el lateral Es muy finita la, la diferencia Porque al no haber espacios Ya es casi como que estás hablando De qué tan efectivos son en el encuentro En el pase, ¿entendés? El arquero la pica, la levanta Tratando de buscar algo en la zona lo muy bien Chaca un toque, también lo mismo El local Jodito, fue jodito, largada, porque te van a matar. Ahí todo tuyo. Lo ¡Sí! pegó muy mal, ¿Te lo ayudan, lo pegó. Hay que ir a una farmacia a comprar una pastilla de puntería, porque si alguien tiene, si hay una farmacia de turno por ahí, qué le va a hacer. La tuvo, tuvo el arco ahí para él. Caché, para muy bien, siga, siga, siga. ¿Y ahí qué pasa? Cobra. Cobra corner para el local. Le está apretando a Tapiales para recuperar posición y para lograr el empate. Es muy muy finita la diferencia entre los dos. El 1 a 0 es justo. mira ¿lo tenés? ¿Qué vas a hacer? No. Está bien, se quiso sacar la marca. Contamos se quiso sacar la marca y pegarle al arco. Está bien. Mauro Rain Delante 9, Cristo Stahulmedo con el 9 El 10 Vidan El 7 de Lisa, mucha carita El 11 El local jugar rápido y salir de este lugar El tapete rápido, bien A un toque, vuelta Hasta que devolver porque si no hay rebote A ver en los goles, hay que hacerlo bueno, el público de un lado el arquero un poquito el partido Alexis Martino esperemos que esté bien el 14 que está ahí cerca que lo vemos es a Medina el 11 se llama Roldán. El 8 se llama Ortiz. Sus jugadores, el 4 se llama también Fernando Ortiz. Para que lo vayamos conociendo. Este, este deporte que tanto nos gusta. hacer futsal. Cada uno de estos son como héroes para nosotros. De los dos equipos. A ver qué va a hacer el local. Uh, Otra vez. Y sigue sí, el rancho. Vamos a ver qué pasa. Pero en estas situaciones. En estas situaciones también se tiene que cuidar el local porque Chaca en eso ahí tiene como un milímetro más mirá o sea, esperemos que no le haya pasado nada Pasa acá, si la ve. De... Uh, pegó en el palo, pegó en el palo izquierdo. El arco de Chacarita, defendido de por Martino. Sale Chaca de atrás. Se toma su tiempo. Tienen otro, otro estilo en uno solo. Busca entiende cargada. Se la descarga sobre el centro. Tiene lanza la la recupera el 8 de Chaca se da vuelta, va a tener que largarla porque ¿sí? por ¿sí? el árbitro viene con la amarilla en la mano. a va el 7 el 7 es Brian el 9 el 9 es Agustín el 17 Fabián el 2 Lucas perfecto y Chaca está con el 8 que es Ortiz está con el 10 que es el local que es Rebuti no, se cambiaron el 14 se lo aguanta lo tira y rebota, la pelota va a hacer el saque hacia el 8 desde el otro Ortiz Ortiz con Ortiz no importa, no importa, se va para el lateral de Chacarita, la mitad de la cancha Gabriel Spinelli dice vamos, dice con los colores de la bandera de Chaca, Chacarita como le dijimos, un club fundado en 1905 acaba el 4 el 4 con el 8 No haber reloj, no les puedo decir cuánto falta. Salen los local de atrás. Mucha gente que no está viendo. ¿Quién, ¿Quién? Contá, contá. No está viendo Julio, no está viendo Seba. ¿Qué más? No está viendo Luis. Un saludo, un beso a todos. que dice, viene por la sillita. Eh, la sillita Bando, Porque acá. la hora de Urlingan no juega, che. ¿Quién si no juega con nosotros? Bueno, pero tenemos que hablar. Uh, lo A Fernando Ortiz. Uno de los. Dale hermanosos. la hora, dice. Eh. Dale la hora. Sebastián Chiroma, qué capo. Grande, un saludo grande. A Sebastián. Qué asado que me fui a comer ayer, eh. Fernando Ortiz acá con el cuatro. Después con el 17 yo lo voy buscando Fabián Rueda hasta junto con él, que del local. Bueno, seguimos con el partido. Pelotazo ¡Oh! va, pelotazo ¡Oh! bien. Acá Fabián Rueda, el 14 Medina, el Chaca. encontrar que en rebote. está muy dividida muy dividida la pelota porque no hay espacios y se les está complicando a los dos, si van a seguir a este ritmo se les va a complicar encontrar los espacios, de vuelta, de encontrar de hacer paredes, porque todo muy vertiginoso y muy rápido, dale la próxima, que venga Marce, faltaba él nada más lo que pasa es que ustedes van a comer todo yo no puedo comer nada con sal, qué hago en un asado yo? No puedo comer nada, González. Que una verdurita. No. Merengue puedo comer. Muy lindo partido, muy lindo. Como le dije, yo me divierto porque veo distintas formas de jugar, distintas formas de encarar hinchadas ya grandes. Como Tapiales o como el mismo Chacarita. Está todo bien. Es Ortiz, el que salió, lo aprieta el 9. Muy difícil para la pelota en 7, el pelota en 7. persona de chacarita sí. que nos está viendo desde israel desde israel desde, desde israel es muy si bien no es muy grande pero si sos tan amable decirnos desde dónde desde qué ciudad o población está desde jerusalén está desde Tel Aviv? desde qué lado está Chacarita recupera el local. Pablo Rey Conce. Nico Roldán. Si ¿Es me está preguntando por los jugadores de Chacarita. Yo tengo una lista que me dieron ellos. Martín Carp, la cortada presente. Vamos, Chaca, dice. y la cortada de Urlingam o la cortada de otra cortada del barrio del A ver, a ver, a ver, a ver. Se viene Facundo, se viene Facundo. Facundo. Sin papel, eh, ya ahora ve. Ojo, eh, guarda. Vos tenés una memoria de elefante, ¿por le te la lees vos? Oh, mira. ¡Oh, mira! ¿Quién es el loco que tiró eso? Mecha el roldán. Hay dos Roldán esta carita. El once y el que tiró la la media chilena. La cortada presente pensé que era Burlingame. Claro. Hay dos roldán y hay dos Ortiz. Eh, te la complicaron Cogan. Te la complicaron Cogan. A ver qué pasa. Vamos al local. Vamos. La lleva la lleva Ortiz. Mira. Me rebotó y claro, no la puedes contener. ¿Y qué le vas a hacer? Uh. A ver qué marca el juez. Que pongan en el cuarteto los dos, Rolando, Rodolfo, por sí. Es corner, es corner, es corner, es corner. Vamos a ver qué va a pasar. No, ojo con esta... el la Melani, la gracias a todos por vernos somos todos locos por el futsal, nos encanta Me gusta, queremos verlo y, nos, y con nosotros este año y van a chusmear varios equipos Oh, la, media, la, media, la media chilena. Le Me gusta tirar esa. Valentín Pérez. Que es el 9. Que está peleando. Ahí la atacó hacia el centro. No se les da. 10. El 5 es Menoni El 5 que lo ves acá El 9 Es Agustín Pérez Tiró Sigue apretando el local No importa No importa, sigue apretando Muy bien Muy bien por Tapiales, No tiene que aflojar Sigue, sigue, sigue Hay que tratar de encontrar espacios Bien. Bueno, termina el primer tiempo. Ahora en un ratito volvemos para el segundo tiempo. Está ganando Chacarita 2 a 0. Pero antes de irnos a la pausa, diga tranquilo uno por uno. Federico me insiste y me dice: Papá, baja un cambio, decilos tranqui. Y bueno, para, para que la gente lo disfrute. Para que la gente entienda. Encendido futuro en Avenida Crovara 41.59 de la tablada. Arranques, alternadores, baterías y GNC. Estás a tiempo de pintar. anda Pinturerías Tokio. La Casa Central. En Avenida Bulón, Surmer. 1.425 de Tapiales. Luego también para el auto. Carburación y encendido y GNC. Luro, todo sobre GNC. Instalación de equipos, reparaciones, obleas y prueba hidráulica. En Avenida Crovara. 602 de Villa Madero Y te agarró el hambre No importa para mañana, para la mañana Para el desayuno Las mejores facturas las encontrás En Panadería, la única princesa De Funes 232 La tablada abierto De lunes a lunes, de 8 a 21 Y para vestirte Saori Lencería Ropa interior para grandes y chicos los mejores precios, envíos a domicilio sin cargo, seguinos en todas las redes, en arroba saori, guión bajo lencería. Gente, bueno, en ahora cinco en cinco minutitos volvemos, que ande todo muy bien.